Hola, hola, buenas a todos, aquí Somar comentando un día de la taberna y hoy venimos a Total War Warhammer en nuestra campaña con los barbudos enanos que ya nos queda, o nos debería quedar poquito para poder terminar No muchos capítulos, creo, creo, tal y como estamos, entonces, tenemos que acabar de conquistar esta zona de aquí, Karazakhirn, tenemos que conquistarla, luego tenemos que continuar nuestra expansión hacia el noroeste, Karaknor y llegar a Karakziflin Bueno y la torre roca negra que está un poquito más hacia el norte Por esta zona de allí, pero bueno Con estos dos ejércitos yo creo que podremos Además tenemos luego este revulsivo Por aquí, que tenemos un ejército Bastante fuerte llegando por aquí Vamos a reventar La ciudad de Akendorf con Todas sus huestes Luego este segundo ejército que tenemos Aquí los girobombarderos Que van a tener bastante Bastante, bastante potencia estos nos los vamos a llevar hacia el norte Para luchar contra el caos Tenemos aquí a Thorgrim Que ya está eh, Conseguimos reventar a los Condes Vampiros En el último capítulo Y ya no hay eh, Condes vampiro que valgan Básicamente Y nos vamos a llevar a Thorgrim Hacia la zona norte Y luego tenemos aquí A este otro ejército Zamkill uh. Podemos llegar aquí es que la verdad es que me da mucha rabia. Vale. Y lo salvamos. Vale, vale, vale. Por lo menos eso que nos llevamos. Vale, ahora. ¿Podemos venir aquí a asesinar? No. Vale, por lo menos lo vamos a desplegar para reducir la corrupción vampírica. Eso es importante. Venga, limpia lo todo. ¡Hola! ¿Y esto qué es? ¿Por qué está se.? Ah, porque es. Lo ha reventado el caos, entiendo Y no se va a poder volver a capturar Vale ¿Tú puedes venir aquí a atacar? Dime que sí, campeón No Son muy bajas las probabilidades Vale ¿Y tú cómo estabas formado? Ah, vale, vale No, tú tienes que ir a buscar gente del caos Vale, pues vamos a ir hacia el norte Y vamos a buscar ejércitos del caos Con este hombrecillo, por ejemplo Asaltar unidades 14% Es que súper es poco Son señores ya muy fuertes que tienen un montón de vulnerabilidad. O sea, de, de protección, digamos. Vale, vamos a hacer un acuerdo bélico. A ver. A ver. Con el imperio. Coordinación bélica. Aquí. Vale, maravilloso. Eso lo tenemos que reventar, pero bueno. Rapidito. Además... Eh, eh, eh, eh, el clan Angrun... Estamos bien... Caracazul, Azul... ¿Podemos hacer diplomacia? Probablemente no. Tributario, Confederación... A ver, vamos a tirarlo... Nah, rechazado. Vale, normal. Carachirn y Caracnor, Esto los tenemos que reventar. Y Caraciflin va a estar muy pocho. Vale. Vale, vale, vale, vale pues bien A ver, movimientos que podamos hacer Creo que no podemos hacer movimientos, ¿no? Que ya está todo el mundo movilizado y en su sitio A ver, vamos a revisar esto ¿Cuántos turnos ah, nos quedan aquí de asedio? Dos, vale, pues nada, continuamos y ya está Conforme vayan perdiendo Tropas y unidades, pues eso que nos hemos llevado Este, vale, perdimos el movimiento la otra vez Vale, vamos a cancelarlo y nos quedamos aquí este ejército está aquí y este ya está cargando tropas, vale, este ya está cargando dracoyerros, me gusta. Además, con la tecnología nos pusimos a investigar esto, las armas de gran perfección, para tener más penetración de armadura, tanto con estas como ya luego con estas, con las hachas de dos manos y con los martillos, que esto nos va a venir de lujo. Además, martilladores, barbas largas, rompehierros, esta está muy bien. Habría que ver cómo activamos esto por aquí, porque puf, es que a nivel de... De prospección de dinerito lo estamos sacando bastante guay. Y estos son 7 turnos, que no podemos perder 7 turnos en sacar más... Eh, más ingresos, creo yo. Vale, ok, pues tal y como estamos, siguiente turno. Vamos para adelante y vemos a ver qué ocurre. Vale, está cargándolo todo el imperio. Ah, se ha movilizado, se ha movilizado, eh. Vale, pues tenemos que ir ahí a apoyar, pero a muerte. ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué me estás contando? ¿Se han ventilado los tres ejércitos? ¡What! ¡What! Me quedo loco. No te creo. Vale, los de Kharagir se marchan, perfecto, podemos ir nosotros a asediar ahora. Un sillón... Vale, nos podemos acercar por aquí, sí. Vale, a ver... Por lo menos, vale Aquí que se regeneren un poquito, perfecto ¿Aquí qué ha pasado? ¿Alguien me puede explicar qué ha pasado aquí? A ver, usted vengas aquí, no vamos a poder hacer nada Y con este ejército puf, no sé cómo va a estar, eh Contra este bicharraco Habría que aprovechar ahora que están más o menos tocados Es que el problema es que tienen esto Esto Aquí podemos a unidades, asesinar, no, saltar unidades, venga, yo confío, fracaso, vale, ok, no se puede hacer nada, Thorgrim, vale, Thorgrim ya lo hemos movilizado, ahora, este otro ejército, paso subterráneo, no puede pasar para allá, no, y con, no, pues es que nos movemos más rápido así, vale, Vale, perfecto, pues ese movimiento está listo Ahora, este otro ejército, este ya lo hemos movilizado Vale, este aquí estamos cargando Aquí nos quedan aún, ¿cuántos turnos? 5. Vale, vale, vale Con tranquilidad O sea, hay que venir ahí a apoyar Y dar calor, si no estamos Está complicado, claro, ahora Vamos a luchar Aquí ¿Qué es esto? Ah, son una horda yo creo que este ejército es capaz de reventar a este otro ¿eh? No tenemos mejoras Porque no tenemos mejoras Pero confío en mi gente Dios Es que es una barbaridad nah, Vamos a autorresolver ¿Cómo? Y cómo? ¿Cómo ha perdido Vale, vamos a meter el estandarte además En una de estas de barbas largas ¿Cómo es posible que haya perdido? No sé es que además tampoco hemos sufrido daños apenas. Dios. Estos tesoros están muy bien, ¿eh? No, me los voy a quedar porque son 2.000. Derrota al ejército este señor. Perfecto. Urrique asesina de hombres. Ha muerto en el combate. Cantero. Vale, vale. Vamos a subir de nivel. Que esto es importante. Señor con hacha. Vale, vamos a meter aquí. Guerreros y mineros... Guerreros y mineros... Dios, no tenemos... Ballesteros, Atronadores y Lanzagravios... Este... Es que no tenemos ni mineros... Ni... Ni guerreros enanos... Literal... Pues nada... ¿Qué más ha subido? Ah, el Maestro Ingeniero... Oh, perfecto... Al nivel 8... Vale, me gusta... ¿Qué mejoras tienes aquí? Supervisor, tamaño de laura... Coordinador... Tiempo de recarga reducido... A las torres de... En batallas de asedio... Vale... Alcance de la artillería... Zapador... Velocidad de la infantería. No. Es que velocidades no nos vale para nada. Agrave ancestral. Contra los pies verdes. Gran puntería. Aumenta el alcance. Aumenta las municiones. No. Municiones no nos queda, no nos sobremos quedar sin. Vale. Vamos a meter este. El del alcance de la artillería. Porque este de alcance entiendo que es el alcance propio. Sí. Vamos a meter este. El del alcance de la, de la artillería. Porque... Bueno. Y sí, esto tampoco Vale, pólvora extra Yuh, Vale, me gusta Además, ahora nos podemos Movilizar, la pregunta es ¿Hacia dónde? ¿Este ejército qué tal va? Vale, pues yo creo que podemos ir Para allá Es que, claro, todo este desierto Está hecho mierda Por el caos Vale, paso subterráneo no lo podemos Activar Vale, pues nada Vamos a acercarnos por aquí. No, vamos a ir para allá a la aventura y ya está. Este, vamos a acercarlo aquí. Y una vez estemos aquí, desplegamos. Podemos, podemos desplegar. Vale, y hay que limpiar la corrupción. Pero pff, la corrupción de la región está por las nubes. Vale, ok. Eso ha apañado. Ahora, Zorgrim. ¿Dónde está mi, mi señor Zorgrim? Ah, no. Es que a Zorgrim ya lo hemos movido. Zorgrim tiene una... Caca de equipo. Podemos cambiar el equipo a Thorgrim. Creo que sería importante. Yermo de la discordia. Resistencia mágica. Y estos ya están equipados. Vale. Pues vamos a ponerle este. Que es el yermo de la discordia. Sí, me gusta. Me gusta, me gusta. Y talismán. ¿Tenemos alguna cosita así más tocha? No. Icono del hierro maldito. No, no tenemos más. Vale. Ok. Eso está bien. Está correcto. Vale, pues nada, vamos a pasar ya teniendo eso listo. Este ejército ya lo hemos movilizado. Sí, vale. gran Libre de graves ¿Qué nos queda? Un intento asesinato contra un, vale un. alguien de Karaknorn y el rango 10 con un maestro ingeniero. Nos queda poquito. Vale. Siguiente turno. Vamos para adelante. Es que lo que no entiendo es cómo el imperio contra ese ejército ha ido tan mal... Y nosotros hemos pasado tan vastamente por encima. Es que no nos hacía falta ni luchar. Ni ganas. ¿Para, ¿Para qué? Quiero decir, tampoco había necesidad, ¿sabes? Pasamos por encima, lo reventamos y se acabó. Uy, uy, uy, uy, uy. Ese ejército hay que interceptarlo, ¿eh? Karagirn se mueve hacia el norte. Va a luchar contra Weissenburgo. ¡Diu! Bueno, vale, sí. Si es una guarnición, pues tiene sentido. La marea maldita. Uh. Sin embargo, hasta las olas más salvadas sacan retrociento y permiten que los exaltos providentes recojan los restos de la orilla. Nos hemos salvado. gritan sin querer ver que las olas siempre vuelven. El viejo mundo ha sobrevivido a la masacre, pero otra ola se aproxima desde los malditos desiertos del caos. Vale, aquí. ¿Eh? Nosotros. Vale, el maestro ingeniero a nivel 4. Sí, vamos a subirlo. Vale, es este, sin duda. Vale. Unidades de infantería proyectiles Tiene más daño Perfecto Y ahora vamos a ir a asediar Ah, no, no, no. Bueno, en verdad podría Llega Fracaso Vaya, hombre Dios Vamos a asediar y si nos vienen, salimos corriendo por patas y ya está. Vale, este ejército le queda un trabajo. Ya, este ejército también le queda trabajo en Karaknor. Vale. Eh, eh, eh, vale, vamos a meter un par de torres de asedio. iba a decir, no deberían aguantar tanto, pero sí, tiene un montón de dragoyerros Vale, continuamos a serio, cuatro turnos hasta que empiecen a perder tropas Está bien, ya sabíamos que íbamos a tardar aquí un poquito, que nos iba a costar Pero bueno, ahí estamos Vale, este ejército nos lo movilizamos Paso subterráneo hasta aquí, perfecto Vale, nuestro señor Thorgrim, ¿cómo va? Le, falta, le faltan un par de turnos, ¿eh? Hasta que esto esté correctamente funcional Así que lo vamos a dejar por ahí. Bueno, en verdad, ah, sí, bueno, sí, si avanzamos vamos a perder... Sí, en paso subterráneo... Ah, no, no, vale, siempre que estemos en paso subterráneo tenemos... Inmune al desgaste. Ah, maravilloso. Ese es el... <ríe> ese es el kit de la cuestión. Vale, inmune de desgaste Ok, pues nos vamos a colocar aquí Aquí mismo Sí Vamos a venir con este señor aquí Podemos hacer otro salto de unidades Con un 14% de efectividad No Vamos a poder si sí? Podemos asesinar Con un 30% Venga, a piñón Fracaso El Chico, está fallando mucho, ¿eh? Vale, nice te lo vamos a despegar aquí Vale para que luche contra la corrupción. Vale, y ya está, ¿no? Ahí estamos ya todos movilizados, creo. Sí, sí, sí, sí. Ya tenemos todos los ejércitos movilizados. Vale, perfecto. Pues fin de turno. ¡Uy! Karakirn. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Vale. Vamos a meter aquí... Un par... Vale, es que nos sacan también una barbaridad de ejército. Vale, continuamos ese día, no pasa nada, hay tiempo. Ahora sí, finalizamos turno y para adelante. Estamos así haciendo 4000 por turno. Ahora revisaremos todas las Uf, ahora revisaremos todas nuestras ciudades, a ver qué podemos construir, a ver si podemos sacar dinerillos. Uf, hombre, bestia, Bretonia, Norska. Ahora te vas, ¿eh? Ahora te vas, ¿eh? Vale. Retirada. Es sensato por nuestra parte. Vale, ahora va a volver. Dios. Es que vamos a estar ahí. Tira y afloja, tira y afloja. La maría maldita ha llegado a una hora del caos. Una hora implacable que arrasa todos sus pasos. Sin embargo, hasta los olos más salvajes. El viejo mundo ha sobrevivido a la sangre. Pero otra hora se aproximan de los malditos. Uf. Un extranjero encapuchado en una en neblinosa tierra de Albion ha venido con una petición. sinistro aspecto, pero segura que viene con buena intención. Rechazar esta criatura. Sí. No necesitamos dinero. ¿Sabotaje? No. ¿Para qué? Dañar murallas. Frac. Joder, chico. F hace falta trabajar, ¿eh? Vale, vamos a irnos de aquí. Vamos a desistir en el asedio este... Y, y vamos a buscar tierras mejores Vale, vamos a revisar Todas las zonas que podamos A ver, para poder construir en ellas No, no, por si nos queda algún reducto Que no tenemos construido Caracazgal, bueno, aquí pues podemos meter una muralla, puerta rúnica 7000. Quiero decir, por poner, ¿sabes? Fuerte el colmillo torcido, aquí no hay nada que poner Caracocho, picos, no, esto está perfecto El peñasco negro tiene mejoras Vale A nivel 5 no puedo subir más Vale, vamos a mejorar esto La torre enana, aquí qué más queremos poner Tenemos ya el almacén de comercio No, perfecto, vale Pues vamos a ubicar aquí el almacén comercial Vamos a subir aquí Oh, uh, capacidad de reclutamiento global 9.000. La forja rúnica mejorada. Dale, calor. Sí, sí, sí, sí. Me gusta eso, me gusta. Vale, nada. Y aquí estamos. Todo completo y todo completo. Vale, de acuerdo. Thorgrim, ¿qué le queda? Vale, pues vamos a movernos con Thorgrim. Vamos a ir movilizándonos hacia el norte. Y vamos a luchar por recuperar esas tierras. Vale, aquí nos podemos movilizar, sí Es que esto de que nos hayan quitado la reposición La verdad es que me revienta un montón Vale, aquí no podemos tratar de asesinar Aquí tampoco Vale, pues vamos a ir avanzando Hacia el norte y a ver qué pillamos por ahí Oh, oh, oh, oh, llega A saltar unidades Me la juego Vaya, otro fracaso <risa> ¡Vaya! Vale, con el herrero rúnico vamos a seguir purificando esta región. Es que no puedo ver la información de región. No. Este hombre lo tenemos puesto para... Vale, sí, sí, que se despliegue. Vale, vale, vale. Desplegar, eso es. Ahí. Limpiando la zona. Vale, a ver. Ahora, este ha salido de aquí... ¿Qué tal va ahora? Bueno, va mejorando, va mejorando. ¿Qué nos quedan? Tres turnos. Perfecto. Pues vamos a pasarlos rapidín. A ver si podemos llegar a sediar. Es esto. Este lo vamos a movilizar hacia allá y vamos a recuperar tropas y ya está. Porque Karagir nos va a costar un poquito de reventar. Vale, fin de turno. Siguiente. Y ya vemos. A ver cómo lo vamos a gestionar. El Clan Gloom, Guerreros del Caos... Es que nos quedan nada. Esos tres o cuatro reductos pequeños que hay por ahí y ya está. Ojo, ¿qué pasa con Bretonia? No puedo porque estás en guerra con el Clan Angrún. No puede ser. Lo siento. Dios, un hombre lobo. Claro, es que aquí estás viéndolas venir, a ver qué pasa, de dónde vienen, qué, qué, qué ocurre. Aberland. No. Trata de paz. Creo que no, ¿eh? Vale, los de Kargirn se van a trincherar ahí. Yo tengo que ir con un ejército fuerte, fuerte, fuerte, ¿eh? Musillón Manada María maldita Vale, esto está listo ya Vale, vamos a autorresolver, Pasamos por encima Y ya está A arrasar Vale, digo Oye a no queda nada de ellos Perfecto, subimos de nivel Al 17 está este señor Wow. Guau, guau, guau, guau ¿Ves? Este es una lástima Ahora, pero bueno Vale, vamos a ponerle el reagrupamiento y tiraremos por ahí. No nos podemos mover con este. Con este sí. Eh, nada, vamos a las colinas de barenca y vamos a reclutar cositas. Reagrupamiento. ¿Qué podemos reclutar aquí? A nivel... Uh, oh, ¿por qué no? Forja de Gromleer. Vale. O sea, son... Son... Y unidades que no se pueden reclutar. Vale, vamos a sacar Pff, matadores en un turno, eh. Cuestan 1260 de. Una, dos. Vamos a sacar dos de matadores y dos de atronadores, me gusta. Vale, perfecto. Vamos a ir creciendo. Claro, vamos a tener con esto, vamos a tener cada vez menos ingresos. Este ejército es una barbaridad, eh. Vale, este al norte. Vamos a ir por este lado a ver qué encontramos por aquí. Además, aquí en esta zona, este ejército. ¿Dónde lo vamos a llevar? Aquí. Vale, perfecto. Tú sigue ahí dándole. Eso es. Además, con este podemos venir aquí a saltar unidades. Un 14%. Por ¡Juégatela, campeón! Yo confío en ti. ¡Éxito! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Lo consiguió! Vale, que autoritario... No... Alentador, no. Campeón. Vale. Asesinar un 8% extra. Y además aquí tenemos. Asaltador de barracones. Desafío duro como el hierro. Resistente. Vale, no. Uf. Perfecto. Guay, además los hemos dejado tocados, eh. Este ejército. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ok. Pues, ¿qué nos queda? Vale, aquí está serio, ¿qué tal va a estar? Aún va a estar complicado si no me equivoco. Les quedan unos cuantos turnos. Dos para empezar a sufrir. Vale, continuamos. No pasa nada. Vale, este otro ejército que tenemos por aquí. Vale. Vale, vamos a pasar aquí los cuatro dracoyerros. O sea, los rompehierros. Vale, perfecto. Volvemos aquí a Green Hall y volvemos a reclutar cuatro de rompehierros. <ríe> es que a los se digo, uff, qué caro, ¿no? Vale, a ver, ¿qué nos podemos traer que sea un poquito más barato? Vale, vamos a traer, creo yo, unos cuantos barbas largas. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Este ejército por lo menos ya está fuertecito, está bien. Con los dragos, o sea, los rompiyer, los largas para darle el bufo, toda la artillería que tiene, esto está bien, esto está bien. Vale, podemos dañar las murallas, sí, éxito bien. Vale, vale, vamos a ponerle también triangulación. Vale, y la verdad es que me lo tendría que llevar hasta aquí, pero bueno, no importa, está bien. Vale, bueno, aquí no hay nada más que eh, movilizar. No, no, no. Y no. Vale, vale, pues nada, pasamos turno y exploramos a ver qué podemos encontrar. Es que tengo miedo a ver qué se supone que podemos encontrar del caos por aquí, ¿sabes? Bretonia, no quiero nada. No Vale, los de Dinte Invernal se han marchado Vale, eso está bien Super Kislev Vale Ojo Tu poder Ojo. más y más lejos, gran señor Tus incontables victorias están cambiando el curso del destino el mundo sucumbirá ante tu increíble poder Dios, vale Armas de gran perfección, perfecto La marea maldita vuelve Ocupa, toma, arrasa O saqué 18 asentamientos distintos, 10.000 Dios, Dios, Dios, Dios Cuánta mejora tú Vale, ¿qué vamos a traer ahora? Buena pregunta Armadura para la infantería. O, o, o daño. Con enanos de hachas a dos manos. Dracoyerros. Es que está súper buena. Rompehierros y Dracoyerros. La guardia real. Martilladores. Juramento de matador. Masacre del matador favor de Grimnir, esta es una pasada, vamos a meter esta, vamos a acabar el árbol, nos viene bien porque así, bueno aumentamos el reclutamiento, pero es que con todas estas vamos a ir a por ellas, es una pasada, me gusta mucho, vale, vale, vamos a movilizarnos hacia el norte como bien íbamos comentando anteriormente, vale, este ejército lo vamos a movilizar más hacia el norte... Venga El camino subterráneo No nos lo va a quitar nadie Vale, runa de la salvaguardia Perfecto Y tú, desplegadito Ahora, ¿qué más? Tú te iba a decir Vamos a ir a investigar Vale, pues está bien, vamos para allá Y tú, aquí te quiero Está en territorio extranjero. Es que hay que ver qué encontramos por aquí. Porque eso va a ser un problemón. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Aquí nos quedan un par de turnos. Vale, este ejército lo podemos movilizar hacia allá. Perfecto. Este señor nos lo vamos a traer hacia esta zona de aquí. Bueno, es que en verdad lo podíamos dejar aquí dañando murallas. Vale, este ejército. Este ejército yo creo que nos lo vamos a traer para acá. A ver, paso subterráneo, por favor, gracias. Vale. Ay, el otro ejército chiquito está aquí. Vale, perfecto, ya hemos reclutado lo que hacía falta. ¿Qué más nos vamos a poner? Vale, vamos a ponerle rompe muros y con este ejército asediaremos allí. Vale. ¿Qué más vamos a sacar para asediar? Yo creo que un par de cañones no estaría mal, ¿no? Un, vale, con un par de cañones está bien. Aquí tenemos atornadores, ballesteros, matadores. Vale, barbas largas. Uno, dos y tres. Vale, para hacer un poquito más de frente. Para acompañar. Vale, ok, perfecto. Con eso ya está. Yo creo que, además, aquí continuamos el asedio. Vale, nos queda un turno. Y encima, después de este turno, llegamos ya con nuestro otro ejército... Y con esto podemos asediar, perfecto. Vamos bien de tiempo, yo creo que sí. Vamos a forzar eso ahora para el siguiente turno y lo dejamos así preparadito ya para el próximo, para el próximo turno empezar con un asedio bien rico. Que no quiero, <ríe> déjeme en paz, toro. Todos están poniendo pesaditos como los vampiros, ¿eh? Uf, uf, uf, uf, ahí hay un ejército curioso. ¿Qué creéis? Tratado de paz. Mira lo que te digo. Te lo acepto. Eh... No, a ti no. Oh, ¿Qué ocurrió? No. ¿Qué pasa? ¡Hostia! El caos extiende sus tentáculos hacia el sur, mancillando la tierra. Buah. Y con él marchan los guerreros del caos. Debemos prepararnos. Va a haber una guerra. ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah! buah, buah, buah. ¿Quién ha logrado unir a las beligerantes tribus? ¿Qué clase de campeón puede conseguir algo así? ¡Dios! Uah, ¡Se viene, chaval! Es la hora de la destrucción, mi señor. Arcaón, el elegido, el señor del fin de los tiempos, ha vuelto a entrar en el mundo. Con él marcha una inconmensurable horda del caos. Prepárate para el cataclismo, el cataclismo que, se que se avecina. En el viejo mundo reina de la desesperación, pues ha llegado Archaon, el paradero elegido del caos, y con él, el fin de los tiempos del que él es señor. Antaño un sacerdote templario de Sigmar en el imperio, Archaon descubrió un terrible secreto que lo llevó a renegar de su fe y entregarse a los dioses del caos. A su servicio se ha dedicado a la destrucción del mundo derrotando a todos los demás aspirantes y elevándose a una posición de supremacía absoluta en los desiertos del caos. De este modo ha conseguido su último logro, conseguir la oscura coronación de convertirse en el elegido. El vehículo mediante el cual los dioses oscuros unirán a todos sus seguidores y convertirán el mundo en un reino del caos. A su estandarte están acudiendo los guerreros del caos y ahora es su maligna voluntad la que los guía delante de una terrorífica, la que los guía adelante en una terrorífica oleada de destrucción que parece estar encaminada a arrasarlo todo a su paso. La tierra gime bajo las botas de hierro de la gigantesca horda de Archaón y con él viaja a la muerte. ¿Habrá en el viejo mundo un campeón lo suficientemente poderoso como para enfrentarse al señor del fin de los tiempos? Nosotros, <risa> los enanos, lo conseguiremos. Eh, eh, eh, con movimiento normal, no. Vale, pues vamos a posicionarnos aquí. Aquí. Y ahora podemos asediar. Sí, pues nada. nada es que ni lo vamos a jugar. Vamos a, res a simularlo y ya está. Era una burrada. ¿Subyugar? Es la primera vez que nos sale esto. Pasarse el señor esta facción si la sometes. Sobrecerán tus órdenes y tu otro ninguno por cada turno. Prefiero ocuparlo. Podemos ocupar, vale. Digo, podemos ocuparlo. <risas> vale, perfecto. Carnor no queda nada. Va, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pues nos ha quedado un fin de capítulo. guapeti. Este, este, este error rúnico es una barbaridad. Runa del poder Venga Vale, pues nada, perfecto Además tenemos otra mejora por aquí Vale, este señor que ha subido de nivel Vale, vamos a ponerle táctico Para los atronadores Perfecto Nada, y ahora vamos a buscar a Caractiflint Vamos a destinar a alguien aquí A ver Alargamos un poco el capítulo es necesario Únete A ver Únete a la confederación Únete a la confederación Dije, además Pagos De 3.000 Ofrecer pago Ah, vale 10.000, venga no, no va a querer ¿eh? El escudo de la civilización Vale ta, ta, ta, ta. Pues nada, nuestro próximo objetivo va a ser O ir a por Karak Zifling, Dándonos prisita Porque nos quedan, revisando, vamos a revisar eso Nos quedan Ah, no, no, aquí, aquí, esta es la nuestra Vale, Karakhirn Puf Puf, puf, puf, puf, puf, puf Vale Necesitamos Karakzifling La torre roca negra Que está un poquito más al norte Y luego bajar A por Karakhirn eh, Vale, vamos a necesitar trabajo Bastante, además Vale, rompehierros, reclutamiento local Vamos a sacar un, dos, tres y cuatro de rompehierros Perfecto, porque aquí en Grimmall ¡Ah, no! Es que hemos sacado esto ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Claro, nos hemos sacado una ciudad, Caracnor Que esto es una pasada, vale Perfecto, perfecto, perfecto Dios, ¿qué es esto? Barracón de exploradores bueno, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Vale, ok, perfecto, pues lo vamos a dejar aquí, recordad, lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción, vale, que comentamos un poquito de todo, también, seguidnos en Twitch, abrimos directo todos los miércoles normalmente, sobre las 7, 7 y media abrimos directo, charlamos un ratillo con vosotros y luego jugamos a lo que surja, y por último